¡Ay, ay, ya, ya, ya, muy bien, Sofía! ¡Sandrita! ¡Sandrita! ¿Qué queremos? A ver, ¿esto de quién es? Esto es de Lucía. Lucía, Sofía... No, Marcel, tú ya has desayunado. Ay, que me ha hablado un fúmulo. Lucía, Sofía, corre. Corre, Sofía, corre. Corre, que se te lo quitan. Tú, salita! de pie, de pie. Toma, Lucía. Ay, que me faltan manos. Ay, que me faltan manos. Arce, no es tu vive, tú ya lo has tomado. Sandri. he visto qué bien se aguanta ya solita de pie? Es increíble. Es increíble, sí. Muchos de los ejercicios los hace tomando el biberón porque le gusta tanto. <risa> que le hemos enseñado a apoyar esa manita mientras toma el bielón. porque para ella es mucho mejor andar a tres manitas tres manitas es algo muy bien entonces ya es más problemas para ella muy bien ay creo que se ha obstruido un segundo un segundo todo el mundo se ha obstruido un segundo Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, ser pacientes, ser pacientes. Ya ha vuelto. Muy bien, bien. Apoya, apoya, apoya. Ay. No hay cosa más bonita que levantarse por la mañana dando dos biberones. A unas cabritas libres y felices. Eh, Arce, no le muerdas la oreja ahí. Eh. Dale muerta la oreja. ¡Hala! Te va a ganar. Te va a ganar Lucía. Se acabó. Se acabó. ¿Y comes aire? Y te sienta mala la tripita. ¿Qué? Uf. sí. Aire. Uy. Uy. No, se ha acabado, se ha acabado. Lo tengo que esconder. No. Lo encuentra. Aquí lo encuentras. ¿Dónde está el vive? ¿Dónde está el vive? Natal, vive. Natal, vive. Ya ha acabado, sí, se ha acabado. ¡Uf! Una tos, junto a la cara. Se acaba el dinero, <risa> Y es el de tu hermana, sí. Ese es el de tu hermana. No se lo quites Se acabaron los dos vives. A ver qué tal. Oh, no me he traído papel. Mira me haberme traído papel.